¿Qué tal? Eso me Voy a probarlo. Entra, va y grabatelo. Sí. Claro a tomar. larga y arma. A larga y arma. A No te lo enseñan hasta que te den palo. Shhh. Es igual desgaste. Hacemos desde el palo, ¿no? Desgaste. Un puro pisaristas. ¿Cómo no? Es mal, Al desgaste, rap El nuestro deja rastro. No pulo mis aristas, sigo brusco. Coño, ¿pa' qué te haces el listo? Me he visto con ropa del rastro. El vanidos aquí se desfenesta este texto suelto, con ideas sueltas, estructuras frescas, cruzando la mesa. el puto suelo que pisas, me pongo pies de plomo como raveras con visa. Mi tag tiene una estrella como el corte de la pizza, me siguen policías, cuélate ahora que se ha girado, mala hostia tía, tú y tus mierda manías, manco maníac, Jim Kanga lo reparen quería, es mírame, estoy sufriendo a posta, estoy colgado como ropa tendría en el patio de luces. Observo como siempre, oigo mis voces que me mienten, costumbres por querer la vida un martes 13, ya Entiendo el porqué, no entiendo a la gente Es mi estilo greenhouse, especial Como Quentin, autodidacta impacta creando en la cocina Aromasa, mal, es por el karma La alarma en una vida anterior Es real ganga, cuando La esencia de estos cuatro surgió Tengo el arte de un carterista en las ramblas Fui el descarte y ahora soy tu peor potada Un patadón en la calva del nazi Cabrón, el fuego en la quema de brujas La purificación, acción Sobre el papel y en el asfalto Sigo siendo porquería y cochambre, de un infarto y a pesar de todo no se está tan mal El instrumental jugando a fakes puestos de cristal y no me cuentes más la mierda que te enchufas está de moda ser un junkie pues a mí me repugna. sustancias varias que hacen que se trastornen que se transformen y al final no recuerden ni su nombre es que tu papá no te enseñó a ser un hombre ponte una peli, pilla un libro, haz deporte y deja el rap tranquilo no seas canción cuatro notas y un martes 13, sonido clandestino, es como cuando cae la lluvia y huelen las cloacas, son chorretones en una superficie opaca, lo bueno y lo malo, lo barato y lo caro, nuestros cócteles incendiarios contra sus disparos, estos cerumen y cogollos en un martes 13, Detrás en un plis y no son simples andeces, bagata spa porque anónimos. split man en este track somos los jefes. En patio de luces, rapeando fabular, en la las voces perra vida quita Ojo se fuma, aquí todo se fuma. Secretos a la tumba, esperanza y alumbra. Hanse Martes 13, Prisma Martes 13, porque Martes 13, Martes 13. Martes 13, Martes 13, Martes 13 Anoja, sentimos y anónimo 1-13 sí. Martes, es una parte, de la parte Lebra del frío hasta la muerte o hasta la cárcel Tiempo últimamente, calor a frío en instantes Ojos de la gente analizando Cobijo de la mente canalizando Foto crack musical con C de crimen Puta, estará y lagrimal, no Criminal bill sale de entre la bruma Perdido en el tiempo, buscando fortuna. Bagatas Barren para casa. Ponte los repito, una vez tras otra verás, ¿verás qué que pasa. <ríe> Descansa en paz. Rapaz, que se aleje de mí ese ave rapaz. Consigue que se aleje. Cuatro intrusos proceden al abuso. Quémame en la hoguera por lo que se me acusó. No. Bagatas pa, ¿eh? uh. Me he partido del uh. Qué buenísimo, <ríe> Me he partido, Esquiva el desgaste, esquiva el desgaste. En no un martes 13. En no un martes 13. No